Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas noches. o Bueno, sí, buenas noches, creo ya que desde hace rato que es de noche. Sí, hace rato ya. Pues en eso, noches, antes de decir lo, lo obvio y que luego nos preguntes por el chat, ¿dónde está Oscar? Pues si habéis perdido el programa del domingo pasado, que creo que lo dijo ya, o el programa del martes e incluso el del jueves, que sepáis que Oscar hoy está de viaje y no estará hoy con nosotros, está de vacaciones. Y volverá el martes para el Rob express o lo que toque. Y el domingo que viene, ya adelanto que no habrá hora virtual, sino que será el lunes. Sé que hay muchos que no les gusta el fútbol, pero es una España-Alemania y seguro que más de uno querrá verlo. <risa> eh, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? ¡Boicot al Mundial! ¡Boicot al Mundial! Bueno, es que a mí no me gusta el fútbol. No lo iba a ver de ninguna forma, así que... En fin, pues aquí, muy bien y de noche, de noche Aquí por lo menos en Pamplona es ya de noche desde las 6 de la tarde Sí, sí, guasca que aquí, ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Y qué tal, Julio? Muy buenas Pues aquí, muy bien eh, la verdad es que esperando el programa, como siempre, y yo tampoco voy a ver el, el fútbol, pero no por nada. <risa> si es que tampoco me gusta, no sé. Bueno, <risa> que nos gustan esto... los videojuegos, nos gusta estar sentados <risa> en la butaca, hombre. ¿Qué se pudiera ver el fútbol en VR? ¿Tampoco? <risa> no. <risa> el, ¿El baloncesto? me parece más interesante eso sí que y además no se ve se ve más cerca y tendría que ser la sensación estereoscópica en vr tiene que estar guay pero el fútbol desde a tomar por saco no sé no no lo veo no lo veo yo es que para mí un mundial es clave yo recuerdo en 2006 cuando cambiamos la televisión en mi casa por pantalla plana de estar para ver el mundial en su momento que siempre el mundial mueve ese tipo de cosas no ese tipo de innovaciones en su sí. momento no de saltar de las pantallas de tubo a las planas pues yo pienso que, que espero que el siguiente mundial, que será dentro de cuatro años, ¿no? O sea, dentro de 2000, 2026, espero que para entonces tengamos ya, o sea, poder ver el mundial, pero con cosas o bien, ¿no? Ya sabéis, como cámara estereoscópica. Cámara estereoscópica de en VR. Y en VR, claro, claro, exactamente. Espero poder... <risa> <risa> pues nada. Bueno, bueno. Ya veremos. <risa> bueno, pues como siempre el programa va a ser como ya estamos acostumbrados a titulares hoy no tendremos los Venga. otros titulares que a mí personalmente también me encantan pero no está oscar aquí para recopilarlo y tampoco quería yo meter a julio ahí en, en marrones <risa> así que vamos a ponernos a la izquierda y empezamos con los titulares Venga, pues eh, con los titulares de hardware Y es que esta semana arrancó la campaña de Pimax Portal en Kickstarter Yo creo que ya han cumplido objetivos Y como hablaremos más adelante de ello Pasamos al siguiente Que es que Qualcomm presentó la plataforma Snapdragon AR2 Para crear gafas de realidad aumentada De verdad de la buena, de las que sí, que sí Como las siguientes, las, de, las que van a sacar con Niantic han firmado Qualcomm y Niantic una alianza para sacar juntos un modelo un modelo de gafas de realidad aumentada y más hardware pues el, la enésima filtración de Brad Lynch que esta vez eh, <risa> le toca a HTC Vive eh, que sacó pues un modelo de ese visor que HTC estaba enseñando a trocitos pues él lo ha enseñado entero o lo ha reconstruido, lo ha recreado entero y es una especie de Vive Flow, Vive Focus 3. Eh, se liaron una noche y tuvieron pues esto, que todavía no sabemos ni cómo se llama, ni cuándo va a salir, pero parece que tiene lentes Pancake y es un visor pues compacto, pequeñito. ¿Eh? En software, pues tenemos que Meta se viste de Navidad y hay una oferta para MetaQuest 2 y además de regalar BitSaber, Ahora también regala Resident Evil 4. Resident Evil 4. Uh -huh. Y Pico no se puede quedar atrás. Y Pico 4, por Black Friday, que es el viernes que viene, pero esto cada vez empieza antes, pues regala tres juegos. Regala el The eh, Mills Body Combat. Regala el Ruins Magus. ¿Y qué más regala? Y regala, regala el de bueno, the el Bueno, o infectados. Eso es, el After the Fall. Luego tenemos algo que sucedió ayer. Ayer sábado era el día de la VR y era también el día en el que Aumentame celebraba una jornada para hablar del metaverso del uso de las tecnologías XR y de la transmedia en el ámbito educativo y de la y de la formación ¿Ves? es uh -huh. un, un evento que se celebra todos los todos años y la verdad es que yo lo seguí un poquito no lo pude seguir todo y fue bastante interesante, daba como sí, para hacer sí. un puerto había, cero de, los de verdad se veía <risa> o sea, se gente allí las fotos que estuvieron compartiendo por Twitter no pudimos estar personalmente allí, fue en Barcelona pero, oye, nuestro apoyo, y por eso estuvimos ahí apoyándole, y, y espero que repitan, porque ellos llevan bastantes ediciones también haciendo este evento, más enfocado en educación, ¿no?, en los docentes, que sí, está bien. educación ¿eh? Como... y, sí. y formación. Había, desde luego, conferencias muy, muy interesantes, ¿eh? el uso de la realidad virtual en, en los centros penitenciarios, por ejemplo, esa me chocó mucho, en los institutos, eh, yo este fin de semana he conocido que en un instituto de formación profesional tienen hasta HP 2 y Ques 2 para, para formación, y me he quedado alucinado. Que, Joder, que pues realmente... Sí. Sí, sí, sí. Tienen ahí yo todo un aula. Eh. Con, un aula y el... con un instituto en, en Madrid y para, para diseñar un, el aula virtual, eh, con pues son el Eduardo que... Tengo una, que, que está por ahí en lo Telegram voy, y, Lo voy a decir y... para los que se, seáis de, de por aquí en, en Lumbier, que es un pueblo pequeñito de Navarra Que tendrá 1500 habitantes Pues tienen un centro de formación profesional Con un aula dedicada a la realidad virtual A la VR El futuro Bueno, y el presente claro. Eso es Eso es ¿Y bueno. qué más tenemos? Pues que se ha abierto el plazo el para claro la tercera del rey, que se me ha olvidado. <risa> ¿Lo que? Ah, Venga. El, el instituto en el que, repite, el, repite. El que, es, es que estuvimos haci haciendo el aula virtual es el, en Clara del Rey y es, y es Clara del Rey en, en Madrid uh -huh. Vale. Pues algo que también va de charlas o de talleres es que se ha abierto el plazo para la tercera edición de Next Lab, que ahora se llama Next Lab Generation que es una, eh, una plataforma o una iniciativa que surgió en la Comunidad de Madrid para apoyar el uso de nuevas tecnologías y especialmente de la XR en el campo de la, de la animación. ¿eh? Hay que presentar ahí un proyecto hasta el 12 de diciembre y los eh, los 20 seleccionados pues, tienen acceso a un taller gratuito que se celebra primero online en, en el año que viene y los ganadores, aparte de llevarse 8.000 euros para el proyecto, pues también luego van al festival de Annecy en Francia uno de los principales festivales de, de cómic y de animación y ya es la tercera edición del de Next Lab y la verdad es que lo que tengo yo ganas es de ver esos cortometrajes o series de animación que usan la VR o las tecnologías XR pues alguna vez en nuestros visores ya sabéis que estas cosas van, van despacito ¿eh? pues desde sí. que surge la idea hasta que se termina el proyecto pues pasan, pasan años ¿eh? ahí estamos Pero, viendo imágenes de, de, de cómo fue el año pasado que es que es de, de, de bueno ahí por lo digo el tema de las mascarillas y demás que se, se nota y, y aquí lo que comenta Gaby este es el nuevo y lo, la inscripción está abierta el como dicen el deadline o sea hay hasta el 12 de diciembre para escribirse y eso llamada a proyectos de animación o como decían de vfx con, con alta producción también de, de virtual si tenéis por ahí algún proyecto de serie, ¿eh? entra en Real Virtual en la web y ahí están los enlaces para inscribirse, que la inscripción es gratuita, es internacional, participa gente de todos los países, de Israel, de Argentina, de ¿eh? es online, Qué el guay. taller, luego sí que tiene una, una, una parte que es presencial al final, pero oye, si tenéis por ahí una idea, pues adelante. Pues y a apuntarme. Que yo... <risa> apúntate, apúntate, apúntate. Y titulares en juegos, pues esta semana ha estado cargadita bueno. de, de estrenos. ¿eh? La, la factible con es esta que... foto, que, que no sé por qué, no se sé, no sé recortó la, la, okay. <risa> la parte de abajo. Pero bueno, también, puedo, pues. puedo hacer así. El gran titular de esta semana es que ya se ven los juegos de Playstation VR 2 porque esta semana también se podía empezar a reservar el, el visor de ¿Eh? eso ya hablaremos más adelante eh, uh -huh. otra noticia es que Pico anunció que tendrá un juego, otro juego ver, eh, exclusivo, Survival Nation ese es que será un mundo abierto RPG online en un apocalipsis zombie sí, y, wow. y, y antes de que te vayas de este Solo que, bueno, quiero leer el comentario oficial de ellos en relación a esta noticia, porque no, no sé, me parece curioso, al menos. <risa> Dice, ¿Qué? estamos felices de ampliar la biblioteca de contenidos de Pico con nuevas ofertas exclusivas. O sea, están felices de ello, bueno, es normal que lo celebren. Eh, el acceso exclusivo a Survival Nation supone otro hito en nuestro compromiso de garantizar la mejor experiencia de usuario para los clientes de Pico. Y aquí la puntica, ¿no? Que se lo digan a, a los que todavía no, no tienen la 5.2, ¿no? Que estáis ahí todos como locos. <risa> pero oye, son las intenciones que hay y, y bueno, pues eso. Que ellos siguen ahí y sabemos que el contenido exclusivo, por mal que parezca, bueno, ya sabéis, no es lo mejor del mundo, pero es algo inevitable. Y más cuando quieres atraer usuarios a tu, a tu tienda de contenidos, ¿no? Gran, gran exclusividades temporales, ¿eh? Por lo menos este es temporal, efectivamente. Uso. Está está bien. Lo que también será temporal, pero no sabemos por cuánto tiempo, es eh, eh, la fase de acceso anticipado para Bail, un multijugador que creo que Julio lo ha probado. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Pues interesante. No sé, hay muchos shooters así multijugadores de, de este estilo, pero no sé, este es como así, como minimalista, futurista, raro, no sé, está, está curioso. La verdad es que está guay. Me gusta el estilo gráfico. Podría estar más, más currado, pero los robots y todo eso, no sé. Me parecía que se veía guay, los reflejos y, o sea, gráficamente está bastante interesante. Y jugablemente, pues es muy, muy igual que otros, no sé. No, no parece que esté teniendo mala acogida. De momento son 11,70 euros lo que vale, porque tiene una rebaja del 40% hasta el 23 de noviembre. Y la review, la reseña en Steam, muy positiva. Así que, uh -huh. bueno, mientras que haya base de jugadores, pues que es importante. Pasa eso, que es súper competitivo. que Ya sabemos que el multijugador, pues bueno, si lo sacas solo en PC, pues tiene el riesgo de que. De que haya menos gente, pues, ¿no? Bueno. Que se quede abandonado claro. por los usuarios. Pero bueno, este. Yo creo que ya. Yo creo que eso tenemos que, ya que quitarlo. ¿eh? Con, <ríe> con todo el mundo utilizarlo, no, con todo el mundo utilizando Quest 2 y Pico 3 o Pico 4 como visor de PC, yo creo que ahora lo que más hay realmente son visores de PC. O sea, la comunidad de PC es la más grande. No, no, sí. A ver, es si. Así. Si tienes PC y tienes visor standalone, también. Mm -hmm y sí, además estamos los usuarios o expectantes a que salgan cosas y a la mínima que salga algo medio decente vamos a ver qué es esto pues sí no. además que ahora precisamente creo que el que va a hablar Gaby es uno de esos que, que la gente creo que se ha tirado porque tiene buena pinta sí tal. pues este visualmente promete, prometía mucho ya desde hace cuatro años que es, es LON, es un, es un juego pues de ambiente cyberpunk para un jugador con campaña que bebe mucho de Half-Life Fallings por muchos motivos, no solo por esos cangrejos, este no lo hemos podido catar en real eh, o virtual, estamos ahí en, en ello, pero yo sí que he visto vídeos de gente jugando y eh, tiene principalmente dos problemas, uno de rendimiento, que va un poquito a, a tirones, y otra que a la hora de coger objetos las poses de manos no funcionan del todo bien, no se quedan como las manos muy lejos de, de los objetos que coges. Pero de todas formas, eh, no tiene mala pinta, han sacado ya un parche o dos este, este par de este fin de sí. semana, porque también tuvieron problemas de lanzamiento que no se podía ni descargar el juego, así que hay que dar una oportunidad, porque este es el típico proyecto que lo llevan entre dos o tres personas, ¿eh? y mala pinta, desde luego no, no tiene y, y yo le tengo ganas. Sí, no, si me tele... parece que está guay uh -huh. Y luego tiene para escalar Y, y todo eso, no sé, me, me parece uh -huh. eso Me parece siempre muy guay en los juegos Y poderes e no, implantes no, porque... que vas mejorando tu, tu equipo O sea, bueno, bueno Tiene muy buena pinta, a ver si lo podemos Catar y hacemos un análisis en condiciones Pero... No prometo cuándo, porque es que tenemos una cartera de juegos acumulados gigantesca. Este, esta semana se estrenaron pero tropecientos mil y todos el jueves 17. O sea, una barbaridad. Bueno, un es una... single player o también tiene multijugador? No, este, eh, este solo es campaña por jugador. jugador. Ah, mola. Sí, no, que eso. Que, que, iba a decir que, que, que, que aquí los desarrolladores han estado tiempo haciéndolo y, y lo han sacado. Que me parece genial o sea, ellos están usando el marketing del boca a boca ahora mismo no, es, no han ido a medios, no han ido a influencers, a youtubers y no sé, son cosas que, que a ver, nosotros desde Real Virtual apoyamos todos los desarrollos y los damos a conocer, pero si luego por parte de los desarrolladores no hay ni siquiera un mínimo apoyo de, de ni siquiera compartir lo que haces y dar acceso a ello, pues yo lanzo aquí esto para que lo sepáis ¿no? Yo siempre somos muy abiertos pues tampoco vamos a estar nosotros comprando todos los juegos del mundo para encima hacernos hacer las cosas gratis, ¿no? ¿no? Ni siquiera ganamos nada de ello, ¿no? No, Entonces, no, no, no, es, no es conseguir o no la, la, la, la, la, aquí el juego, es que ni siquiera tienes in información. O sea, para saber de qué va el juego, pues tienes que basarte en la ficha de Steam y poco más. Yo entiendo que son pues eso, uh -huh. dos o tres personas y desde luego el departamento de marketing está la claro que no tienen y es una lástima que tengas, que te pegues cuatro años desarrollando un juego y lo lances así un poco sin poderle pues sin poderlo promocionar y es una parte importante de, de vender un proyecto y, pero y, bueno. y los de Wars tuvieron suerte porque hicieron justamente lo mismo o sea Bongos jamás ha dado una case solo a, o sea en real virtual el primer juego lo compramos que lo sepáis ¿eh? y, y simplemente eso que el segundo también bueno sí bueno el segundo por, por otras cosas pero bueno que, que, no sé, bueno, yo eh, ahí me queja un poco a ese tipo de cosas pero, a ver, lo entiendo, cada uno libre a hacer lo que quiera no, sí, bueno. sí pero no mm. en fin pues... bueno, vamos, seguimos con, las, con el titular de, de juegos que este año se dieron a conocer los los candidatos a los Games Award de 2022 pues ya sabéis, con grandes juegos planos como Good of War y otros entre los más nominados, pero lo que nos interesa a nosotros es la categoría de mejor juego ARVR, que son siempre VR, y los cinco candidatos que ya podéis votar son After the Fall, Among Us, VR, Bonlap, Moss, el Libro 2 y Red Matter 2. Yo ya he votado ese, y uh, ya me imagino cuál ha votado. Y, y, estaba, entre, y estaba entre dos. Pero al final ha caído, ha caído cuál, en el que cuál está era el otro, susurrando Julio. ¿Cuál era el otro que estaba <risa> para, que para, para mí, yo, MOSS 2 y Red Matter 2, para mí de esos cinco son los, los mejores juegos. Hmm. Sí, no, yo desde luego que personalmente quito, quitaríamos has de esta lista, pero entiendo que, que llama la atención y que es un juego que, que yo creo que va a, que va a haber mucha gente jugando, ¿no? Y de esos que se habla. Y ya vimos el otro día que había gente, a ver, espero que dure, ¿no? Y que no pase ahí, que muera. Vale. No lo creo, la verdad. Es más, sí, es muy diverso. Yo saco mi, mi, sí. saco mi bola de cristal y así como el año pasado ganó Resident Evil 4, yo digo que este año va a ganar a Monjas porque es el más popular. Y ya está. si sí, es un concurso de popularidad, básicamente. Seguro sí. que además hay mucha gente que, que va a votar. Y no, ni siquiera ha probado los juegos en VR y como el que le, único que le suena es Among Us pues va a votar Among Us. Pues eso. Como Resident Evil. Pues, <risa> ¿Qué, credibilidad de estos premios pues la misma que de las encuestas de Steam. <risa> Orientativas. <risa> por aquí ya está, dicen yo espero que no gane Among Us ni Vollaf <risa> Pues yo también. Yo espero que vale. gane Red ¿no? Me también. gustaría. Yo también. está currado. Yo también. Por lo menos. <risa> Ah, si currado sí. está, eso no lo pongo en duda, si el juego está bien, por lo menos lo que probé, no, no me lo he pasado, sí, sí. Sí, sí. pero oye. A ver, los cinco juegos son buenos juegos, pero hombre, el mejor juego sí. del año, pues hay que descartar. Me duele que no esté por ejemplo, Wanderer, me escuece un poquillo. Me... Mm. ¿Eh? Pero es que ¿Eh? eso salió el año pasado, ¿no? En realidad, para... No, no, no, ver. no, salió, salió en, en este enero, año. y es que lo que pasa es que ah, en el, en enero. salió en enero de este año, con lo cual la gente ha olvidado ya... Pues. ya. Pero, pero, Porque escucha, es un jugado, After de ¿eh? es de diciembre. Y After de, Default salió de 2020, en diciembre. No. Lo que ocurre claro. es que las, las votaciones son de diciembre a. De diciembre a diciembre. Mm -hmm. Cuando se celebra la gala, que será en diciembre. Nada, nada. Acordaros que, que eso, eh, apenas. Bueno, dentro de dos o tres semanas, más o menos, eh, abriremos los nuestros, los premios de radio virtual, que también son lo mejor del año y hay categorías de distinto tipo y ya podréis votar y quedaros a gusto ahí primero nominar como hacemos en una categoría es verdad el natural <risa> <de> lo <risa> y nunca más volviste a hacer nada para cuidado, la realidad virtual Hola, que, se, que se ha enfadado! <risa> ¡hostia Julio! El sí. micro que le llevas dando hoy ha, me he contado Julio hoy, que había descubierto que tenía mal puesto el micro en los programas anteriores <risa> espero que, que funcione pues habla, aparte, habla Julio habla aparte de los premios Gaby te quedan por ahí tres cosillas no qué nos quedan por ahí qué, qué nos queda por ahí eh, más noticias del metaverso más noticias del metaverso eso es lo que he comentado antes que ayer día 19 de noviembre se celebró el día del mundial de la Riga virtual hubo eventos en Pero, bueno. Madrid en Valencia Hubo eventos en Málaga Y seguramente en muchos otros lugares De España y de Europa Y del mundo Porque también la realidad virtual tiene su día Y fue ayer Espero que lo celebraréis como es debido Jugando y con un visual puesto Siempre se hace el... A ver, Julio, ¿se te escucha lo primero? ¿Se me oye? Sí, sí, vale, está... sí, vale. Ha sobrevivido el micrófono <risa> pues... <risa> <risa> que Ya que se hace una semana antes Del Black Friday para en teoría enseñarle la UR a gente que no está dentro del mundillo ¿no? Y animarla a comprar aprovechando rebajas Que luego hablaremos de esas rebajas que has dicho tú antes, Gabi, wow. de, de meta y de pico Y eso, bueno, en principio se hace eso y se lleva, lleva ya años ¿no? Y bueno, nosotros desde nuestra parte pues llevamos aquí siempre todos los días intentando que, que ocurra eso ¿no? Que los que no saben de la UR pues sepan, ¿no? <risa> Dando la, la actualidad de todos los días me refiero de la VR bueno, la, siguiente, la siguiente noticia yo creo que con esto se venden visores eh, ha aparecido en app Lab el concierto de la rapera Megan Thee Stallion ¿eh? esos conciertos que hace Amaze VR que hasta ahora solo se podían ver en Estados Unidos y en cines, pues ahora lo podéis ver en app Lab. Eh, no tiene nada que ver con un vídeo 360 grados está muy muy bien la calidad de la, de la cantante en el escenario virtual es buenísima es casi no por. Porque sale la chica con muy poca, con muy poca, con muy poca ropa y eso vende visores. No, no, sinceramente, está gratis en AppLab, eh, concierto, de Megan C Stelion, Así que, eh, por favor, echarle un, echarle un ojo. echarle un ojo. Eh, yo le quité el volumen porque me interesaba poco lo que canta esta chica. que... Que hablaba sobre pues sus interesante, titis, por cierto Las mecánicas y, y la, la estética sí, y todo Pero sí, sí, incluso empieza con, un, empieza con un pequeño juego de disparos Antes del concierto, o sea, es, está muy muy currado Esto sí es un de... concierto en realidad virtual Y no lo que hay en Horizon Wars, por ejemplo Que hay cada chufa que, <ríe> que da la foto. pena De, de hecho, me, me sorprende la calidad visual para tratarse de Quest En realidad no, pues está se, muy bien. se ve mejor, ¿eh? Ese tráiler se ve mal, por lo que decimos siempre que en plano las cosas en VR no se ven como luego se ven en VR. A mí me dejó con la boca abierta y no me gusta ni su música ni la chica esta, ni nada que se le parezca. Pero está muy claro, me voy a poner bien. Muy, muy bien. A y gratis. <risa> con, <risa> compras dentro de la aplicación, pero por lo menos podéis, podéis verlo gratis. Y otras cositas que están muy bien y que a mí ya sabéis que me gustan mucho con mi personalidad del bibliotecario Benario. Es los cortometrajes, VR inmersivo, la animación, y de eso va la última, la última noticia, el último titular, y es que Madrid Noir, Paper Birds y Namo compiten por llevarse este año un premio Emmy. Yo ahí tengo el corazón dividido entre Madrid Noir, porque es un trabajo de un director español, y además lo tuvimos aquí en hora virtual y nos hizo una entrevista fantástica, y Namo, que es de Baobab Studios, porque es súper emotivo. Y el Paperverse no está mal, pero me gustó un poquito menos. Que se lleve el premio Emmy, el mejor, pero oye, cada año hay una categoría de los premios Emmy dedicada a la, a la realidad Virtual. Uh -huh, correcto. Y por cierto, estos, estos se pueden ver tanto en PC como en Quest, eh, pagando unos eurillos, pero en pico están todos gratis. Sí, la verdad es que, que sorprende, ¿no? Que te... Parte de contenido también narrativo, pues lo, lo hayan hecho así, sí. ¿no? Yo no sé si están apoyándolo de alguna forma, me imagino que sí, que no creo que sea pues esto lo, lo hizo, lo, ¿no? lo hacía también HTC, HTC Vive lo hacía poniendo ese tipo de, de experiencias artísticas <risas> o, o narrativas gratis en, en VivePort, y ahora pues lo está haciendo Pico, pues oye, el que tenga Pico que lo aproveche. Gratis Madrid Noir es una maravilla de 45 minutos, Paper Birds también dura media hora y es, pues, bueno, un cuento bastante bonito, y Namo es. De charla lagrimilla. Y no digo más, que me emociono. Pues nada, pues hasta aquí llegan los titulares de, de hoy, de esta semana. Y ahora vamos a hablar de, de las noticias que estaban en azul y que hemos pasado por encima solo leyendo el título o dando algún detalle que ha dado Gaby, como los juegos que había de oferta en Pico. Y para empezar, pues vamos a empezar por el hardware y por una de las que llevamos hablando ya varios días, ¿no? Y es este Pimas Portal, que ya arrancó la campaña el martes pasado, la campaña de Kickstarter, que, bueno, yo imagino que tampoco su objetivo era... O sea, está claro que querían conseguir el objetivo, me refiero, pero, pero no creo que la campaña, ese objetivo sea vital, ¿no? Para que ah. Pimas Portal viera la luz a esta altura de la película, que Pimas ya saca muchos productos, ¿no? Y fuera de Kickstarter. La cuestión es que... Pedían 193.320 euros eh, y llevan ya más de 268.000 euros con 432 patrocinadores y todavía les quedan 54 días más. Y eso, Uf. bueno, Gaby, ya no es un repaso así por encima, pero ahora iremos viendo alguna cosilla curiosa. Bueno, ellos, ellos ya dijeron que esta campaña en Kickstarter no era para financiar el producto, sino para darlo a, a conocer... Porque claro, ya hemos aquí, ya hemos intentado dos o tres veces dar a conocer nosotros qué es esto de Timax Portal y creo que al final llegamos a la conclusión ahí. de que es una consola tipo Steam en Deck que la puedes meter dentro de una carcasa para convertirla en un visor VR que también puedes utilizarla para jugar juegos de, de PC, gracias ahí a una estación, de, a, a un mini PC y que la puedes utilizar para jugar a juegos tipo Wii o Kinect pues con un dock enchufándolo a la, a la televisión o sea es el más difícil todavía el 8 en 1, el 4 por 2 y la verdad es que han conseguido convencer a 432 patrocinadores en este momento que no está, no está mal yo les deseo toda la suerte del mundo porque la verdad es que es una cosa flipante yo no quiero poner dinero y... en el kickstarter pero tanto hablar de, de la consola esta, me está pasando como a Homer cuando ve el capítulo de, la, de los... Cuando ve el cartel de los payasos de la publicidad, me está rondando en la cabeza todo el rato. Y al final me, me la quiero comprar. O sea, cuando salga a la venta, no sé. Me parece muy guay. Pero a mí me gustan más las consolitas, estas portátiles y tal. y no sé, Puede estar interesante. Depende mucho del software que tenga. Claro que... Si esta consola la en Nintendo con el Metroid Prime 4 en VR. Vamos, pues, les tiramos el, el dinero a la... O sea, el, el, el, el, el software Android. son juegos de Android El es, software son juegos de Android y luego puedes jugar ahí a tu biblioteca de juegos de PC vía streaming Y los ¿no? que quieran desarrollar los desarrolladores para... Y los que VR, quieran desarrollar VR. ellos, claro Que, que realmente sí. al, al estar las tres plataformas de VR portátil basadas en Android eh, portar de una plataforma a otra es relativamente sencillo además todos con el mismo procesador eh, es... Con la misma eh, API de OpenXR, o sea, en verdad es es bastante es trivial, bueno, tiene sus diferencias, pero. Sí que, que podría ser más chungo, desde trivial. luego. Hmm. Mm -hmm. Pues. Que... Ha comentado por el chat, esto, o sea, esto que es el objetivo suele ser la publicidad. Bueno, ellos ya dijeron en principio que, que era por, sí, sí, sí. también por el feedback, ¿no? De, de queréis más batería, ¿queréis? no me acuerdo los ejemplos que pusieron exactamente, pero te acuerdas que lo dijeron en la presentación al final, desde el motivo de ese que era por, por el feedback. Que siempre pimas con, el, con los usuarios siempre han querido ahí ese, ese feedback y lo han tenido. Y siempre han sido muy transparentes. Eso hay que reconocerse a pimas. Siempre han estado ahí bueno, compartiendo cosas que muchas empresas nunca lo harían. ¿no? Y a mí lo que me parece también interesante aquí, Starter, es que tenemos algunos detalles nuevos que no habíamos visto hasta ahora. Y os voy a ir poniendo algunas imágenes de, de lo que se ve en ese Kickstarter. Como por ejemplo, bueno, estas cosas ya las sabíamos, pero aquí vemos cómo vuelven a detallar el tema de los PPDs de las distintas carcasas o lentes. Porque esto, la verdad, es que ni siquiera viendo el Kickstarter todavía me termino de enterar, la verdad. <ríe> y ni siquiera ellos no habían respondido. Y fue un poco ambiguo porque podrían ser más claros, ¿no? Pero no, fueron ambiguos. En definitiva. El, el visor ya sabéis que es un accesorio de la consola y la consola se mete como una carcasa igual que está Nintendo Labo o un Daydream View o Gear VR metéis la carcasa ahí y ahí tenéis las, las cosas que tiene Wii, todo esto ya lo sabíamos sabíamos que la carcasa por defecto, la View son 27 ppd y 100 grados de fob y la, y la social 20 ppd y 140, bueno esa es la que le llaman Horizon no sé por qué le llaman social, la verdad eh, Cinema que era con 40 ppd y 60 grados de fob, ¿vale? Concentran ahí más pequeño, para tener o sea, más pequeño el foco me refiero, para tener más píxeles por grado. Y aquí se ve que los 100 grados son 110 verticales. Y fijaros cómo nos comparan ahí, ¿no? A la de izquierda con 27 ppd y a la de derecha, vamos, es, es, es la caña, ¿no? el filtro de <ríe> en Photoshop <y> <ríe> Pues que, sí. En realidad la sociedad se llama así por las cámaras, por el tracking facial, ¿no? Claro, es que había una que iba a tener tracking facial y ocular, mm. pero también dijeron que lo que estaba el Horizon, que era con el FOD de 140 grados horizon, diagonal, y claro, no sí. sé. Pero ese pero... no es el social, esa es otra parte, ¿no? Hasta donde yo tenía entendido, era sí, parte claro. de la de eran Sí, ahora, ahora, ahora tengo otra, otra imagen por aquí, ahora la, la pondré, bueno, la pongo ya, casi... Sí tengo. que es un follón, Mira, Eso, eh, considero que es un problema porque al final ah, la gente... A, a mí me pasa me pasó lo mismo cuando me compré el Pimax 5K, que yo no tenía ni idea de qué mierda estaba comprando hasta que me llevo a mi casa y vi lo que había en la caja, es como muy confuso, eh, no sabes a dónde apuntar y tener a, al, al cliente... Eh, disperso por todas las cosas y opciones es malo, yo creo o sea, yo debería... en Kickstarter me volví loco porque de repente tenías una opción que era contribuir con 1798 dólares y te llevabas eh, la consola, pigmas, portal el cable y de repente ponía cristal y yo, cristal y yo repasando toda la información que teníamos sobre esto ¿qué es cristal? ¿qué es cristal? y resulta que esto es un, un pack con el, con el visor cristal ese que van... Sí, sí, que han sacado cristal. ahora en noviembre para China el Pimax Cristal con lo cual ahora ya te venden Pimax Portal con complementos más el visor Cristal que dices tú pero ¿qué esto qué es? en el Kickstarter de la consola entonces ya, ya aquí ya me descolocó completamente o sea tienen un en fin. hace es falta hace confuso. falta un pdf pero sí Ver, Nosotros con la aplicación de Natura Locomotion Teníamos el mismo problema Porque teníamos 400.000 cosas que hacía la aplicación Y no sabíamos decir en, el, en, la, en la publicidad de la página No sabíamos explicar las cosas que tenía Y era, era un follón O sea, tú Perdíamos usuarios muy probablemente Porque no sabíamos enfocarnos Concretamente a un solo producto <risa> yeah, Así yeah. que bueno ese es el tema, que, que, que han abarcado mucho, ¿no? y, y, y demasiado, y... creo. Pero oye, mira, volviendo aquí un segundo a, a esta. esta imagen, yo es que me confunde bastante. Porque fijaros que la columna de la izquierda y de la derecha, en la parte de arriba, de que se ve el visor, es idéntica, ¿no? O sea, no sé qué querían poner aquí. Ahora no tengo el que estar delante. Quizás se me escapa algo ahora mismo, viendo la imagen. Eh... Pero oye, aquí veis que luego debajo pone accesorios adicionales y habla de Portal Horizon, que es el que te decía yo hace un segundo y Portal Cinema A ver, yo lo que entiendo es que vas a poder cambiar las lentes porque ellos lo recalcaron de que podías intercambiar las lentes Entonces tú puedes comprar el Portal QLED con el View, que es el Daydream View, por así decirlo, ¿no? Porque ya, ya vimos la imagen que se parecía empuñado ese, ese gris que hay con los acabados de, que se veía y, y luego tienes eh, esa posibilidad de poner esas lentes del de, de Horizon y el Cinema ¿no? Y, de, y luego... Sí, que, aquí que, tenés... Que ¿Lentes Price, intercambiables? ¿verdad? Sí, porque es lo mismo que el, que el concepto del visor cristal, que tiene dos, dos tipos de lentes intercambiables. Pues esa, esa, esa idea la han llevado a, a, a Pimax eh, Portal. Uh -huh. to, to, todo su, desa toda su, todo su puede desarrollo... A ver, según ellos, sí. En, se podrá intercambiar cristal, las lentes. Sí. ¿Tienes dos No, no, en no, Crystal sí, pero en, en el View sí. también, se supone claro. que también. Y en, el, y en, el, y en, esta, y en este engendro sí, también. Bueno, en el cristal sí, porque además han sacado la imagen en la que se ve con el, to el tornillo. Que sí, el en el, el Crystal tornillo, es seguro que sí. Hmm. Dice, Rafa bueno. Fernández también vendrán el armario para guardar todo esto. Pues la verdad es que sí. Sí, mira, ¿dónde en, el en el, o sea, es oficial, que no me acordaba. que saqué la imagen del viernes. En el Kickstarter hay un apartado que pone lentes intercambiables. Portal incluye dos lentes intercambiables: un set de 27ppd y el otro para el cine. O sea que cuando lo compras te dan ya las otras lentes. O sea que sí. Entonces, por así decirlo, solo, solo, hay, solo hay una carcasa. Y la carcasa social que le llevará lo, lo, los otros sensores. Es, es lo que entiendo. Oye, el, el de cine estaría de cine. Que se pudiese conectar también a cual, o sea, más que a un, a un PC y que fuese VR, sino que uh -huh. sirviese como de pantalla, ¿no? Que pudieses tener un visor con una pantalla 4K. 4K Esto pues eh, pide, tú pide, tú pide, tú pide, que te lo ponen. una buena pantalla, pide, genial para poderlo usar para trabajar o para usarlo con la Steam Deck, para jugar en pantalla plana, en una pantalla gigante. O sea, tendría otra utilidad. Que yo la usaría, porque de momento no hay ningún casco que, que lo permita bien en una calidad súper chula, salvo quizá las en Real, que bueno, el full H3 no es 4K. El que, no sé. el que quiera apoyar esto en Kickstarter, que lo apoye, y el que quiera esperar a ver qué resulta, pues esto lo pondrán a la venta en su página web y también en Amazon. Lo confirmaron. Así que. Si no queréis ser early adopters, pues un poquito de paciencia, que estos 400 contribuyentes, pues 432 que hay ahora, más los que se vayan apuntando, que, que reciban Pimax Portal y que vean, que nos den su opinión y, y los demás, pues ya esperaremos a que esto esté pues, en la tienda de Pimax o en Amazon. Y veremos. La verdad es que yo, o sea, es tan intrigante que es que hasta me dan ganas, o sea, estoy como Julio, yo, o sea, me dan ganas. Yo quiero probarlo, como mínimo quiero probarlo. A ver, tengo miedo, me voy a esperar a que salga. Claro, y es que yo con Pimas, con, con Pimas, a mí siempre me pasa lo mismo, tengo, me, me, me fascinan, quiero probarlo, pero me dan miedo, y eso que ya sé que últimamente sus productos... Han salido bastante eh, buenos, no son, no son como los primeros. Ahora ya te puedes, sí. yo creo que, fiar de, de Pimax. No de sus plazos, porque esto dicen que lo van a entregar en enero y febrero, y eso no me lo creo. Vamos, es que, en fin, me eh, podré equivocar, ojalá me equivoque. No te puedes fiar de los plazos de nadie, realmente, pero yo creo que sí que puede salir una cosa interesante porque ya tienen muchos años eh, de experiencia sí. en tecnología VR y, y con la cadena de suministro ahí en China y tal. O sea, no sé, ya no son unos novatillos. O sea... Claro, pero eso es el tema que a mí o sea, me habría gustado más que hubieran sacado algo más... O sea, ellos tienen esos visores más de alta gama, pues que hubieran hecho uno más más accesible, que pues era un poco... Pues que eso, este, este, lo es, de... este lo es, este es más accesible, pero, sí. pero yo no quiero todo lo que hay alrededor, yo quiero... La VR, sí. ¿me explico? Esto ya personalmente soy yo, ¿no? Pero, pero oye, y, y la gente lo que está pidiendo es el Portal Cooler con el View. Me refiero de los que tiran a la VR van a ese, porque mm -hmm. si miráis el Early... O sea, ya sabéis que aquí starter lanzan normalmente de cara a promoción varios... O sea, cuando tú apoyas hay varios como packs, ¿no? El que apoyas tú según lo que cuesta pues hay unos que le llaman los early bird, ¿no? que son los que te beneficia por hacerlo, por apoyar de los primeros, mientras que queden, porque son limitados, un precio más barato que, que la versión normal. y el early bird del Portal View, que es el LCD con pantallas LCD, bueno con pantalla LCD, porque es, es, la, es la consola lo que meten dentro. pues ese nada más que tiene de momento 67 patrocinadores. y sin embargo del Portal Cooled View que me imagino que hubo también AirLiver ya no está el AirLiver y, y van dos, 234 patrocinadores ahora mismo del, del precio normal que se tiene stock es que es, y limitado o sea no bueno se pone que también tiene limitado da 500 es, es el único que realmente aporta algo sobre Quest 2 porque en realidad si tienes una pantalla eh... es que si esto si esto sale bien por 500 euros 600 euros tienes puedes tener un visor bastante sí. competente yo, yo, la parte que más me preocupa es que, bueno, yo he tenido Daydream y con conexión y nativa y de cable de estos y, es, <risas> y se llenan de mierda una barbaridad, y en este o sea, en Daydream por lo menos, podías abrir la tapa porque se abría, se desplegaba y hacía así, se quedaba abierta y podías limpiar las lentes, pero aquí no aquí hay una rendija que como no le metas un no lo sé, o sea no, no sé cuál será la técnica para limpiar las lentes por dentro, pero... Ya te digo yo, o sea, que si, con que le caiga una pelusa, la pelusa a la ves a 16 metros. De, 16 por 16 metros. Entonces, ese sí. es el, el. Porque, claro, la calidad de imagen con una pantalla 4K, pues no creo que sea mala. También tiene el problema de que realmente no se, no se aprovecha toda la pantalla. Especialmente si regulas el IPD, pues eh, habrá una parte de la pantalla que siempre se va a quedar. Que no a la, la, cuenta, no ¿sí? la han compartido, ¿eh? creo. No me suena haberlo leído en el Kickstarter La resolución por ojo Que se lo preguntamos O sea, hay ciertos detalles ahí que no... Sí, es menor que, O sea, como, mini, como mucho Mor mucho sí. Es la mitad de Full HD de Perdón, de 4K Que es 1920x2160 Por ojo pero a, a eso hay que reducirle un claro. trozo que se quita por el ajuste de la distancia interpupilar que, que nunca se va a renderizar, más lo que luego tape el propio, el propio visor. El, Tendrá su hand, el de este de... que habla siempre Oscar, su hidden área más, <risa> para ocultar sí. ahí cierta sí. parte que no se ve y no se renderiza, claro, porque al final no se usa, porque no, no lo pueden ver. Pues no sé si queréis decir algo más de primas o seguimos adelante seguimos, seguimos, por mí seguimos muy bien, pues lo siguiente que, que tenemos más de hardware es esta cosita que es lo único que ha anunciado Qualcomm relacionado con la XR en su Technology Summit este que hacen y aquí vemos que se trata de un procesador nuevo, porque hasta ahora no había una plataforma, como ellos le llaman a esto le llaman plataforma, ya lo veis ahí no había un procesador específico para realidad aumentada, teníamos el XR2 que estaba pensado para VR y también para realidad mixta y también para realidad aumentada, porque había diseños de referencia que utilizaban el XR2, su diseño de su referencia anterior que presentaron a principios de año, era precisamente de con el XR2. Entonces se dieron cuenta de que la realidad aumentada tenía unas necesidades distintas a las de la VR, donde la VR, el consumo, pues también es importante, pero en realidad aumentada, si tú quieres un, un diseño... O como le dicen en inglés factor de forma de este tipo una gafas tradicionales pues no te queda otra más que hacerlo de otra manera y aquí lo que hacen ellos es como le dicen eh, o a sea, partir digamos los trozos del procesador en tres partes el procesador principal en la patilla izquierda que veis ahí el coprocesador como le dicen en el centro en el puente y a la derecha otra parte con la conectividad con wifi 7, que ahora veremos los detalles ahí, que, que tiene wifi 7 y en el centro lo que hace es encargarse de, de los sensores que en este caso han pasado a ser nueve sensores simultáneos o sea, puede tener hasta nueve sensores ya sabéis, no solo para el tracking sino también para el seguimiento ocular o, o, o el tema de, del... Path, bueno, iba a decir de path through, pero esto es realidad aumentada el passthrough through ya, ya, ya existe, ya lo tiene de las lentes o sea que no tiene... no es como la VR que va cerrado y entonces pues es un enfoque diferente que según comenta tienen 2,5 veces más de rendimiento en, en inteligencia artificial que el XR2 generación 1. Está fabricado a 4 nanómetros, también gasta un 50% menos, aquí como veis el consumo es importante y todo eso lo logra gracias también a esa distribución de, de que se caliente menos al separar lo, los procesadores que sea más pequeño, ¿no? aires que ocupan 40% menos que el XR2, esa parte del procesador de la izquierda de la patilla. Y aparte, bueno, lo que veis ahí, esto que nos dice esta, esta imagen, todos los fabricantes que están, digamos, apostando sí. también por por esto. Como, como Eso, Lenovo, nuevo Tenemos Lenovo, Niantic, Real, LG, Oppo, Pico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y Meta. Lo que dice ¿No que lo, lo que dice que es 2,5 veces la potencia del anterior en, el, en los procesadores de tensor. Los, los, sí, sí, los o sea, tenso, los claro, en los tensor. En la IA, en la IA. Sí, para análisis pues de pues Por, por, por para el posicionamiento, el sistema, para, para, para identificar cosas, o sea, todo ese tema. Eso es. Creo que la realidad aumentada, como veis ahora en el trailer, una vez que nos muestran aquí lo que estaba diciendo de lo, dónde van los procesadores, fijaos el primer caso de uso que nos van a enseñar. Eh, iba un poco petado. A ver? Ahí tenés ir cuando vayas al gimnasio, que sepas lo que te va a costar. Ah, sí. <risa> o, en las imágenes reales que, que se mostraron que usan este procesador en el, en el de eh, Niantic, se ve que va petaillo, Ya, ya lo veremos. ¿no? Pero, bueno, a, que a saber qué están usando en eso que se ha visto de Niantic. Porque eso es otra sí. de las partes de las noticias que, que Niantic y Qualcomm están colaborando para hacer otro diseño de referencia de visor para exteriores o sea, no, no para usar el interior que ya sabéis que la realidad aumentada necesita mucho brillo, ¿no? muchos nits para que se vea en exterior de hecho, lo que se solía hacer con Magic Leap, por ejemplo que, que, que es más oscuro, ¿no? para que tú puedas ver la imagen para que puedas ver algo, ¿no? eso te pasa, tú sales con el móvil a la calle y como te da el solazo ni siquiera ves lo que tiene el móvil pues imagínate la realidad aumentada y este es un diseño de referencia que, que están que están construyendo. Y lo que han mostrado es un vídeo de prueba con, con, con, como dicen, con gameplay actual, ¿no? Bueno, aquí se ve unos se ven ejemplos. bastante opacas, las, el cristal, ¿eh? O sea, es una, yo creo que una de las cosas por las que dicen que se va a utilizar en exteriores es precisamente porque ocultan un montón de luz. O serán se se se se como gafas de sol, ¿no? Quiero decir. Gafas de sol, sí. <risa> sí, sí, sí. Okay y luego Veremos otra cosa por fin, que, gracias ahí, a este chip, no es se por ve aquello. así, que es, es una cosa que, que siempre como que le han puesto como un, tra un poco de transparencia a lo que se ve, ahí se ve como semi-transparente, pero no se ve así, las partes oscuras de ese robot se ven completamente transparentes en, en, en ese tipo de pantallas, que, por lo tanto solo ves lo amarillo y los propulsores, ahí, cuanto más sombra, cuanto más oscuro, más transparente. O sea, no se ve, no, no, hacen justicia nunca a cómo se ve. Mira se veía petadísimo cuando le estaba explotando todas las cosas. Yo, yo, yo, a... yo, yo, yo esto a buen a buen precio lo veo para Pokémon Go, por ejemplo. Claro. A ah, pasa. Esto, lo saca, ya, in, esto pero... lo saca Nintendo con Pokémon Go o Niantic. Y. Pero ¿con puede qué funcionar? precio para y jugar los... solo a Pokémon Go? Ahí. La cosa. Ahí. ¿A qué precio? Bueno, Hombre, Pokémon ya, ya o... Estáis viendo que, que ellos lo que dicen es que. O sea, Casos de uso también de, de, de, de por ejemplo, de, de, de orientarte, ¿no? Tú vas a un sitio nuevo y que te vaya guiando mm. sin tener que ir mirando el móvil, pues gira a la derecha para tal sitio, ¿no? Eh, Casos de uso de la realidad tiene prácticos para llevar en el día a día. Incluso la, lo que hablábamos, por ejemplo, con Google de, de traducción. ¿Te acordaros que lo que está haciendo sí, Google de, de, sí. de la traducción? Sí, en el tiempo real, ¿no? En los idiomas. Pues, joder, eso yo creo que es interesante. A mí, yo espero jubilar mi teléfono algún día y que sea con un visor de estos, que yo se lo llevo diciendo a Gaby también en tiempo, que me estaba esperando para el Real Life, pues ahora me espero para el futuro de estos visores a ver que ocurre. Porque lo que nos dijo desde Qualcomm, Hugo Swart, que es el encargado de XR en Qualcomm, que esperan que los primeros dispositivos comerciales, los que vendan los fabricantes, porque ellos hacen los chips y las plataformas, y luego son los fabricantes, como decir, los que se encargan de llevarlo al mercado, pues hablan de, de la segunda mitad del año que viene, que podrían llegar, pues esos visores de, de empresas como veíamos aquí, de, de Lenovo, Oppo LG, enría SISAR, sí, Bucis, eh, Xiaomi, Oppo, bueno, Niantic, Niantic, yo creo que está ahí más por, por la noticia esta del GERSED y también porque su VPS, su sistema de posicionamiento virtual o visual que lo que hace es que pues para tener ese Pokémon GO que hablabais más avanzado tienes que posicionar, como dicen, a nivel de centímetros pues no solo como hacer GPS que dice dónde estás, sino, sino todo, o sea, igual que es con el tracking 6 off ¿vale? O sea, para, para poder anclar en el mundo real experiencias o objetos que, sí, que, tú, que, tú hayas colocado, que tú hayas colocado un, vamos a decir, un Pokémon en tal sitio y esté ahí para siempre, para todo el mundo que vaya a verlo sí, con la o... AR. El, el, el sistema LightShip, que es el o, una o plataforma. Privado, de, que tengas de tus propias indicaciones que coloques y lo ves solo tú, no lo ve nadie uh -huh. más. O sea, realmente como lo del acceso, anclar al mundo eh, tener el, la posición relativa al espacio del mundo es muy interesante para cualquier cosa Pues aparte de, de lo que se comentaba antes habla, bueno, creo que se ha dicho ya todas las características principales lo de menos consumo, que tenía la R2 la mitad de consumo lo que el 2,5 veces superior lo, la potencia, que lo teníamos aquí en esta, en esta imagen y, y bueno, comentan del tema de, de principalmente, como decían, contenidos complejos los renderizará en otro dispositivo, como puede ser un móvil conectado por Wi-Fi 7. Parece ya que, que el siguiente, el XR2 Gen 2, me imagino que llevará también Wi-Fi 7. No lo presentaron en este evento. Y me imagino que uh -huh. el, el, el, el XR2 que lleva Quest 2 y pico 4 lo presentaron en diciembre de 2019. Y yo imagino que, bueno, yo no creo que lo presenten en diciembre porque sería muy, muy pronto. Pero sí en el CES, por ejemplo, el año que viene, ¿no? Digo feo. yo. Que... O sí. en el Mobile World Congress, por ejemplo. Sí, el que en el febrero, febrero también. Sí, sí. Bueno, pues sea como sea, yo espero que tengan suerte. Y a mí sí me, me llama este tipo de, de gafa. También depende de, de lo que hagan luego los fabricantes con el fuego y demás. Porque eso depende también de las pantallas que utilicen de los proyectores y tal para la imagen. Cuanto más fuego menos luz también. Entonces, los proyectores para los ojos, o sea, tienen que tienen que hacer muchos avances para que sea 100% viable. Pero está guay que vayan sacando estos dispositivos porque este este ya es aceptable, ¿no? O sea, ya, ya es algo que te plantearías. Si, si, tuviese... si estaría aquí, Oscar diría: diría Eso que os han enseñado es imposible. Y empezaría a hablar de óptica, <risa> de, de, de swing. Es que es que lo que yo creo: que, que, o, sea, o te ponen unas gafas de sol, que son casi opacas. pero claro, o... tampoco. O sea, esto es en real light, pero como que Snap tenía algo para jugar en este. O sea, él tenía un, un, una gafa para desarrolladores, para exteriores, con un FOD diminuto. Pero me acuerdo que tenía bastantes nits y, y comentaban que o sea, que lo usaban en exteriores y aquí las pruebas que están haciendo lo usarán, o sea, a ver, no, tú imagínate que llevarás cuando es de día, llevas como como le pones a gafas de sol, ¿no? Que le, que le baja o le pones unos, unos filtros y luego los quitas para si quieres usarlo por la noche, si es que se pudiera o sea, usar esto por la noche, porque y, llevando sí, cámaras... Incluso se puede regular... <risa> el dimming, o sea, se puede regular la opacidad de la gafa, he visto por ahí algunas gafas que el cristal puede cambiarse la opacidad opacidad porque realmente es como cristal líquido como el de las pantallas, de las calculadoras lo que sea, que, que puedes cambiar la, con, por, eh, cambiar la, la polaridad de, ah, de las ah. capas polarizadoras de la, del cristal y se ve o más, o más oscuro o más claro eso estaría guay para poderlo usar en interiores y en exteriores, Claro. Sin tener que claro. estar cambiándote cositas pues sí, ya veremos lo que ocurre con, con esto, pero eso que ya sabes, el Dragon Space XR, que es un software que dan para desarrolladores y que implementa temas de, de percepción, como llaman, de, de entender la escena y, todo, y el posicionamiento, eh, pues se integra ahí dentro del VPS de Niantic que es para el tema de posicionamiento ese en el mundo real y nada, ya sabremos si llegan a buen puerto y los fabricantes sacan cositas interesantes con esto. Seguimos con otra noticia de, de hardware que, que está. Me acuerdo de mi hijo Oscar. Ves, tenía razón. Pues es verdad. O si sea, os acordáis en el programa anterior. Oscar salía con, con Byteflow y decía: Si ya lo tienen hecho, ¿no? ¿Os acordáis? Que decía: Si ya lo tienen hecho, un visor pequeño y con el cable ahí en el lateral. Byteflow, que lo sacaron y iba enfocado a ese relax, a esa meditación. No sé, un poco. La verdad es que es de juro. Si alguien del chat tiene o de los que nos veis después en diferido, ¿tiene ByFlow, Flow? Ponernos un comentario, porque yo la verdad es que no conozco a nadie, y me gustaría saber... Alguien alguien en Alemania que se haya comprado un Audi, y ahora viene con un <ríe> Big flow y, y, y juegos. En serio, ¿eh? que no estoy de broma, ¿eh? que, que es así. Sí, sí, Oscar dijo de un visor sin XR2. Bueno, es pues que a día de hoy un visor sin XR2 yo creo que ya va a ser imposible, <ríe> la verdad. Visto lo visto. Pero bueno, la cuestión es que, que eso, Gabi, cuéntanos que... ¿Qué pasó? No, pues el, el, el, este chico que también me cae, y que es súper majo y que tiene un tono de voz tan agradable, que se llama Brate Lynch, filtró datos sobre el visor ese compacto que estaba enseñando HTC Vive a trocitos. Eh, dijo varias cosas, como que iba a ser, eh, que iba a costar menos de mil euros y que iba, y luego se desdijo al día siguiente, así que tampoco va a ser baratito pero bueno básicamente es una mezcla entre htc vive flow y el focus 3 porque los mandos son los del focus 3 lleva por supuesto el snapdragon xr2 gen 1 es decir el mismo que lleva pues 2 y, y pico lentes pancake como pico y como pues pero bueno lleva lleva teóricamente supuestamente porque de esto Sí, son, según dice, son fuentes una, una, de la cadena de suministro, principalmente, los que, la, los que la... Pantallas pantallas LCD, llevaría ajuste manual de IPD, también, que eso sí que se ha visto por ahí, ajuste de diotrías, ¿eh? para poder usarlo sin, sin gafas en algunos casos, eh, llevaría la batería en la parte trasera de la, de la cabeza... Y también lo que sé sí que llevaría es posibilidad de añadirle esos módulos de seguimiento facial y ocular que sacó HTC Vive a principios de, de este año. Uh -huh. pues esto se podría integrar a este, a este visor compacto y que en teoría lo presentarán en el CES de enero de 2023. Pero no tendría un precio inferior a 1.000 euros como dijo al principio, sino que, que sería superior. Pero bueno, son filtraciones rumores, eh, que diga algo HTC, si es cierto o no es cierto que... que sí, sí. HTC, me parece se, a mí que... Se, se, le ha, se le ha fastidiado un poquito el juego ese tonto que tienen de enseñar visores a cachitos, que además en este caso sí, enseñó un trocito hace un mes, luego otro... Tampoco luego? tampoco penséis que esto es el visor, esto es un render cacho que, que se ve aquí más no sé claro pero si. no... No, es Marcus, bueno, Marcus Si, Kane, si que muestran es que... ahora un render Que coincida con una parte de lo que se ve Pues ya nos están confirmando cosas En plan que pongan ah, el, el botón cero. De encendido ¿no? pues, y coincide es que con... tampoco... pues se supone que es eso Es coger Byflow o su Pancake, con su ajuste de diostrías Como has dicho y todo este tema Ponerle ese Ese accesorio Perdón, aquí, ese accesorio trasero Que le conecta ahí por el lateral, como veis Y parece que ese accesorio se lo podrías quitar y utilizarle ahí conectarle yo imagino un cable para el pc digo yo no sé por lo menos aunque sea por cierto en un o... tweet de htc si aclarabas la imagen se veía que iba a ser un producto para cambiar los juegos game, game sí, changer va a cambiar changer. la forma de jugar sí. bueno, habrá que verlo porque también el el, el flow, eh tiene muy poca resolución tiene un fog bastante pequeño entonces si se parece demasiado al Bipe pues tampoco es bueno, en realidad. Entonces. Perdón, pues que la ha hago... si... si escuela. A ver si lo vemos en en el, A ver si lo vemos en el CES del 2023 realmente. Ver, o sea, después de lo que dijo en el vídeo, hay una cosa que, que no me gusta, claro. Que fijaros que después de decir que, que era un visor para consumidores por debajo de mil dólares. Y advertía pero es htc no o sea para consumidores pues 800 euros eh, pues se, supuestamente le, le contactaron nuevas fuentes después del vídeo y le dijeron no no no que va a ser más de mil dólares y para prosumer ya sabéis de los prosumer que es el consumidor este hay profesional consumidor ahí bueno no sé cómo se traduce pero el prosumer vale mm, y que va a tener la cámara o sea, perdona, aparte de, de la cámara de pass-through de RGB a color, un sensor de profundidad encima. O sea, como iba a venir Quest Pro al principio, que llevaba encima el, el de profundidad. Y eso, y, y otra vez el mismo procesador le habrían dicho ahora. Le, la, anteriormente le habían dicho que iba a ser un procesador más rápido que, que, que los que hay de Quest 2 y pico 4. Y ahora que dicen oh, un XR2 Gen 1, pues, bueno, o sea, a mí yo el, el poco IP que podía traer. A mí esto ya pues, hace que... ¡Uh! uh ¡Para abajo! <risa> no sé vosotros. Pero yo... No sé. Es que H, HTC Vive y Hype hace ya mucho tiempo que dejaron de ser amigos. Yo, <risa> yo ningún Hype. Y menos si no me está diciendo nadie que tenga Displayport. O sea, si tuviese Displayport ya estaría yo. <risa> <risa> no. claro. Lo han dejado muy claro lo han dejado muy claro aquí en el chat. ¿eh? ¿Queréis visores con Displayport? si ya los tenéis. HPRG2 eh, el Valdeindex el RIF Sí, pero escucha, muchos, pero de, ellos, pequeño, muchos es, de ellos están el... ya jubilados por las propias empresas sí. o tienen ya su tiempo, ¿no? Mira Valdeindex Joder, es que Valdeindex, bueno, tampoco ¿Qué? han pasado 100 años, vas? pero, mi, pero es mi, de 2019 mi coche, tiene, y mi coche tiene 14 años y anda, ya pasó la IDV Uf, coño, y el, el, y el mío que tiene más a no, no, vamos... index me cambian las el, pantallas por... Es que habláis del de index como si estuviera claro. obsoleto porque tiene tres, a, porque, porque tiene tres años. Porque a ver, tres que tres sí, tres sí que Pero a ver, los visores no es como un visor standalone eh. que tiene que es como si fuera una consola porque ejecutas los juegos con él. Aquí los visores a nadie le tiene por qué saber mal que saquen un visor nuevo, ¿sabes? Porque no, no cambia. O sea, tú vas a seguir jugando a lo que tenía porque el visor va independiente. Entonces yo creo que, que, que no sé cuánta gente, pero es verdad que creo que hay un nicho de gente. Que quiere un visor cómodo con pancake y con display port y no haber ningún fabricante que lo haga ah y aprecio precio que no sea una burrada tampoco ¿no? porque eso es que no cueste dos mil euros por Dios si <risa> <risa> queremos una cosa razonable efectivamente porque parece que el estándar de, de Qualcomm le facilita a, los, a, los, a las empresas el tema del tracking y tal no porque este visor si si si fuera para PC no pues te olvidarías de Windows MR también. Te podrías olvidar de Windows MR y tendrías. Arpara tiene todo: DisplayPort, Lentes Pancake, tiene todo. El de Panasonic también tiene todo. Ya, muy pero buena también, buena hace falta, también hace falta estar detrás para llevarlo al mercado global, ¿no? Y, y, y, y marketing y darle a conocer y tal, ¿no? O sea, no vale con sacar algo el, el, y, y el, el software el, también, el ¿no? Megane, el Megan X de Panasonic. Eh, si Igual. se presentará de verdad de la buena en el CES 2023, ya de verdad de la buena para siempre, o seguirá o en será acceso menos de 2.000 euros, <risa> llegará el visor de Apple realmente antes que estos. Tachados? Más bien la pregunta es: ¿volverá o no volverá? Bueno, esto ya depende de cada uno, pero lo de volver o no a lo que voy a poner ahora, o sea. ¿HTC va a volver a hacer esto? ¿O qué va a pasar aquí? No, esa imagen siempre estaría. Eso, eso, eso, eso, eso lo puedes utilizar para, para Meta y el QS eh, Pro. También, es verdad. Ya, ya no vale solo para HTC. Sí, es que al, al preparar el programa me acordé de esta imagen y digo, tengo que traerla porque es que el tiro en el pie, macho, es que... Uf. En fin. A mí de esa foto lo que más me impacta es la bolita de papel encima de la mesa. ¡Ja, <risa> Bueno, bueno, que no quiero ser... <risa> pues eso, HTC, a ver qué nos cuenta HTC en el set de Las Vegas Me imagino que irá algo en enero Ya lo veremos, porque a mí esto Que me sale en un trozo de pantalla, la verdad es que lo tengo ya un poco cansado Y ya no... Es que cero y por esa parte Pues esto era lo de que había de, de hardware, si no me equivoco Dejarme que mire si, si tiene lo cierto Sí, sí, pues y sí efectivamente así. Pues vamos al software y lo hacemos aquí con esta imagen que, que me ha molado, <risa> de, que, ha sacado, que ha sacado este fin de semana Meta para promocionar esa oferta nueva que han lanzado. Mano de zombie no incluida, dice la <risa> la oferta y, y el asterisco. Bueno, oye, eh, aquí también esto con un poco como pollo sin cabeza. En agosto suben de precio, regalan BitSaver, ahora lo bajan de precio y regalan en recién... 4, eh, está bien hay que hacer algo para impulsar las ventas de Black Friday y las ventas navideñas, pero la verdad es que están también confundiendo a, a la gente con, con, con el precio del visor, ya es la tercera vez que cambie de precio Meta quest 2. Bueno, pero esto es una oferta, ¿no? O sea... Sí, hasta el 31 de diciembre, pero. Siempre lo han hecho pero lo de bajarle euros, ¿no? 50 sí, euros. Ahora. Sí, sí, sí. Bueno, siempre no lo han hecho, sé. me refiero que, que era la típica oferta de bajar 50 euros. A mí ya, pues sí. me pilla con mi visor pues dos comprado a precio original, con esos dos juegos más que, más que jugados. Es una muy buena oferta, ¿eh? O sea, sinceramente, un visor ahora por 400 pavos con el Bit saber y Resident nivel 4 y fijaros que yo no soy amigo de ese juego es un ofertón. O sea, es para pe pa pensárselo seriamente. O sea, no, no, una es amiga verdad. mía vio la oferta y ya está ahí tentada, o sea, ya está ahí, que no sé eh, si comprar o no. Y como tiene, yo creo que sí va a caer porque como tiene hasta el final de año al final caerá. <risa> Claro, es que al final... En verdad sí. son dos buenos juegos y yo creo que no está mal. Sí. Claro, son 400 pavos, pero... Beat Saber y Resident Evil 4, que te los vas a comprar casi sí, seguro. Si no me equivoco, <risa> te, entre la bajada de precio y de estos dos juegos, que creo que son 40 euros cada uno, son 130 sí, sí. euros lo que te ahorras. En total. Sí. Y si además te dan el Contra típico el respecto, referido a, este de cuando a, lo compras, ¿qué? todavía te sacas ahí... <risa> uh -huh. Pues esta, esta es la parte de meta... Y como todo ahora lo bueno que nos alegramos de que haya esa competencia Pues es que Pico no se va a quedar atrás, claro Y, y aunque bueno, aquí ya, ya nos habéis dejado claro en comentarios De que es verdad que es un poco extraño porque este visor salió en octubre Pero digamos que es como si hubiera salido en noviembre por, por lo menos aquí, en sí. nuestra, nuestra, bueno en España y, y tal, ¿no? Por el tema de los envíos, que ha habido ahí esos retrasos y claro, en teoría te quedas fuera de, de ese plazo porque tienes del 24 de noviembre hasta el 8 de diciembre para activar y que te den los juegos yo me imagino que aunque compre el visor hoy si no lo activas hasta el 24 cuentas, o sea, ellos que van a saber si has comprado el visor ayer, antes de ayer eso, yo, no o sea, creo todo... que se van a poder es que a pedir no va... las facturas ahora no te van a pedir a el ticket de compra o sea... <ríe> eso sí, esto es yo... que tú sí que van a saber cuándo has registrado la, la aplicación y cuándo Pero has vinculado el sí. visor y eso tiene que ser dentro eso del 24 al 8 Que, que pues Meta, se, por ejemplo esperaros ¿no? para registrarlo si Lo tenéis ya y claro no Meta no lo te lo da hasta final los. de año O principio, sí, creo que era hasta final de año Por lo menos para comprarlo Y para activarlo, no sé si había más tiempo sí. Ahí lo hace, yo creo que lo hace mejor sí. Meta Que esto es muy, muy precipitado ¿no? Muy precipitado, la verdad sí ha sido una bueno, respuesta oye. A la oferta de Meta ese... no no te creas, porque por ejemplo en, en Asia hicieron una oferta incluso mejor, bajando el precio creo que regalaban más juegos por el 11 de noviembre que es el día de soltero ahí en China el 1-1-1-1-1 bueno, pues mm. eh, hicieron una oferta ahí para, para Asia y ahora la han hecho para, para Occidente no creo yo que sea una, ha sido una respuesta inmediata a, a lo de Meta pero vale, es otra vale, oferta vale, tentadora ¿eh? y, y más ahora que incluso hay alguna tienda en Amazon que en vez de a 429 euros está el visor a menos de 400 a 390 y poco, ¿eh? el de 128 gigas los tres juegos que regalan el After The Fall es muy divertido el Ruins Maguns no nos tenía de convencer pero no está mal y el Smil Body Combat como aplicación de fitness es muy buena, así que es otra sí. oferta tentadora, esta me ha tentado pues a mí que no he probado todavía un visor pico así que fijaros <risa> Uh -huh. sí. Me tengo que resistir. Pero uh -huh. la verdad es que la competencia no sé si es sana, pero es buena para el consumidor. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y aparte de eso también ha hecho rebajas en el software, que está ahí, que esta noticia mañana, sale ma saldrá mañana, mañana ¿no? lunes. Mañana lunes ya os advierto que van a salir como siete noticias, 8 o 15 en la página web de Real Virtual y todas van a ser con ofertas de rebajas del Flag Friday, porque se apunta todo perro pichichi. Pico, Steam, Meta, VR Cover, HTC Vive, eh, Playstation, no sé. La, el sol hace y, fecha luego el viernes, y luego el viernes haremos un recopilatorio pues, con las más importantes o con todas las, las ofertas que que hay en Black Friday que lo hacemos todos los, todos los años porque es un, es un frenesí de, de, de intentar captar nuestro dinero antes de que llegue la Navidad Exacto Este es el anuncio este, este nuevo el anuncio, sí. el anuncio que sacó Metas sí, y que se han gastado en este anuncio pues más que en indemnizaciones por despido, se han gastado ahí un pastizal en efectos especiales, es de esos anuncios como hacía, como hacía o hace Playstation también, cuando lanza consolas muy bien. Pues está muy bien está guay al final es, es un poco digamos, la, la VR te permite pues eso convertirte es. en otras cosas y ir a otros lugares no también <risa> Santiago Telmo dice oferta y en Humble Bumble. también la vais a tener mañana en la, en la web la, la de Humble mabres es un ofertón por 12 euros 11 juegos o sea ya podéis ir no hace falta ni esperar a leer la noticia mañana <risa> ya la comentó sí, sí. alguien real pues Hay buenas es. ofertas para el Black like Friday. Como saben que estamos en crisis y con la calefacción apagada y con tres hard para no gastar, <risa> quieren que no gastemos dinero en, el <risa> en visores y en, y en dispositivos. Uh -huh. en fin. Y una cosa curiosa que, que antes he visto un tweet de, de Pico anunciando el NOC y, y me he metido porque tenía tres comentarios y digo a ver qué dice la gente de este juego. En su ¿Dónde, tuitero, está en su oficial, ¿Dónde está la v En su Twitter oficial, Y los tres comentarios son de, de tres personas con quejas, ¿no? Es típico, ¿no? Anuncias algo y en vez de, oh, qué bien, ¿no? Es siempre la queja, ¿no? A ver, que son quejas muchas fundamentales, ¿no? cinco 5.2 dónde, no? Cuando habían dicho que el 18 de noviembre o el 19 era el último día, ¿no? Para que estuviera ya para todo el mundo Bueno, cosas que pasan Y aquí otro que dice O sea, era el que el juego este de tiro con arco Que son es de fútbol con tiro con arco ¿Vale? esa combinación ahí que es divertido ya vimos ese vídeo de Gabi ahí jugándolo pues la, la segunda dice hay algunos planes para más grandes lanzamientos en la Pico Store en el futuro y otro abajo que muchos sé que estáis ahí que, que os ocurre lo del tema de distorsiones y tal que imagino que, que irá por ahí de, de lo que os pasa a vosotros que Oscar decía el pupil swing y algunos decíais que, que creéis que no, que no es eso porque parece que por software pueden hacer algo y puede ser tema ahí que, que estáis hablando del tema que la se verdad, habla es que... De, de si el enfoque que, que era más cercano en Pico, bueno, no, no sabemos lo que hay, pero lo, lo que parece es que, es que que hay algunos usuarios que Pico tiene lugares, mucha, bueno. mucha experiencia en visores, pero claro, Pico 4 es el primero que ha con lentes Pancake y entonces probablemente tengan cosas todavía a medio resolver Yo solamente digo que estamos por la versión 47, que va a ser la que va a llegar a acuerdo y Pico va por la 5. Así que y el primero que se está usando margen de, de, forma, me margen de mejora también. Sí, margen sí. de mejora tienen mucho pico sí. pues nada de pues eso tienen un montón de feedback de usuarios que espero que les hagan caso y poco a poco vayan llegando esas mejoras o sea, bueno, también, esas dicen por ahí, también dicen por ahí que también habrá noticia que en la Epic Store el jueves 24 regalarán Star Wars Squadrons Bien, también es verdad cierto bueno se pueden echar para atrás que a veces lo hacen pero en principio es así no sería raro que ese juego lo han regalado ya en amazon prime lo han regalado con ps plus está a 7 euros <risa> pues de pues, software es interesante y es lo que y teníamos por, por lo visto es, han cambiado y arreglado muchas cosas con respecto a, a la salida no gabi que tú los estás probando hace hace nada verdad yo he estado jugando al Star Wars Squadrons esta tarde y ya ni se ve borroso como hace dos años, hay gente dos años después, o sea, puedes echar partidas con bueno, con amigos, con desconocidos, y en su día me encantó y dos años después lo he retomado y me lo he pasado pipa esta tarde. O sea, sobre todo porque bueno. esta vez lo estoy jugando con las HPR Reverse 2 y se ve de lujo, y voces no, en español. No es, no es, que es la primera un triple vez que, AVR, ¿no? que lo regalan o ¿no? algo que me suena que, que este juego... No, no, es el que han regalado en Amazon Prime el año sí, pasado, está en PS Plus. es un fijo de las rebajas, lo podéis conseguir normalmente por 7 euros, por 9 o por menos incluso, o sea que tampoco va a ser el regalazo del siglo, pero para mí juegazo, ¿eh? Ahora, es de naves, es VR, da muchas vueltas, depende de qué tipo de nave puede marear o no. No funciona con los mandos de los controladores, hay que usar pues, un, pues, un mando de consola uh -huh. o el teclado de ratón. Sí, Pero, si, oye, si lo regalas los jueves, funciona o con, muy con claro. Joystick y J. Con J Está muy Pero bueno, eso es el jueves. Yo lo eso sé, es el me lo jueves. acabo de poner a instalar ahora mismo. <ríe> eso es el jueves. <ríe> Pues seguimos con la parte de juego y lo hacemos con esa noticia que decía Cavi, que, que yo creo que es una de las más importantes de esta semana. Y es que por fin se ha abierto la precompra de los bis, de, del Visor y de los juegos, de algunos de ellos. Y, de, de y en España, es de España, está de momento en Game, está en MediaMarkt, que creo que es lo que vemos debajo, y también está en FNAC. Entonces ya se puede precomprar online en todos estos sitios que he dicho y también si vais a la tienda física pues podéis hacer lo mismo. Yo tengo curiosidad por si alguno ha ido al corte inglés porque yo estuve el sábado para preguntar antes de que se abriera el, el plazo. Y en la web no. Enero no pensaban abrir y en la web tampoco. Eh, primero fue Game, que es así que fue puntual entre comillas porque hasta las 4 de la tarde del día 15 no, no abrieron el plazo, ahí estaba yo. Sí, sí, sí. Al, al día siguiente ya se apuntó la FNAC y Media Mar tardó... O, tres días así en, en abrir en abrir las reservas, pero también así que bueno, pues ya podemos comprar o precomprar Playstation V alrededor por 600 euros o por 650 si queréis el pack con el Horizon eh, Call of the Mountain mm. sí, yo, yo sé que Julio en tal que Google le dé el dinero va a tirárselo ahí a Sony Exactamente. oye, no es, no es broma voy a financiar el PSVR2 con lo que me devuelva Google Google, esta... Google me ha devuelto todo el dinero que he gastado en Stadia, que han sido como unos 80-90 euros a mí ya me lo ha devuelto, así que Google... Oye, pues a, a mí ah, me ha puesto que me han devuelto 0 euros, me ha puesto devolución de 0 euros yo, ok, y eso de qué es, pero no los, lo de el dinero todavía de... Los habrías comprado alguna cosa del, gratis del paquete Stadia y otro mando que me compré extra todavía no me ha, no me ha llegado Julio se lo compra todo Pero bueno Bueno, que volvamos no, a, a yo no Prestigio contesto, VR claro. No sé pues, aquí bueno. en el chat ¿Quiénes habéis reservado el visor? Yo a mí me falta, sí. como decía ya en el programa anterior O no sé qué programa era Me falta el pack consola más visor Cuando esté ese pack, a lo mejor me lo pienso Pero de momento es que no me fío O sea, no me fío de lo que pueda ocurrir Me de que reservo el visor y luego no tengo consola ¿no? Y me quedo ahí con cara <ríe> Qué guay Bueno, parece ser que eh, los bots que iban comprando las consolas eh, para luego revenderlas están menos activos con desde hace, <risa> hace unas semanas entonces supongo que cada vez habrá más stock de la consola para los compradores humanos ya <risa> <risa> yeah, sí. vamos a ver si es verdad <risa> Pues esto en cuanto a, a la consola, de verdad que en, en la única que salía online lo de la estación de carga era en FNAC, en el resto no nos salía la estación de carga, o al menos, no sé si hice la búsqueda mal, pero así de primera Bien. no salía. A mí, en game, a mí en game me lo ofrecieron, y les dije que de momento no, que bastantes cositas me hayan mentido cuando me compré la Playstation 5. <risa> <risa> no. Ya, que no querías, sí, exactamente. Pues eso es lo que no quiero encontrarme. Sí. Encima que te, te, te metan el visor con cualquier cosa ahí, <risa> después me refiero. Pues lo interesante también es que aparte del hardware, pues han abierto la precompra de estos juegos que vemos aquí. Aunque no, de, no de, todos, de, porque Firewall, de entra, 11 de ellos. Sí, Firewall Eso, Ultra todavía de no está disponible. Curioso. Y Switchback tampoco está, aunque sabemos su precio, porque aquí tenéis la lista de todo ellos que eso que van cool. desde desde, desde 24,99 el más barato hasta los 70 euros 70 pavazos, podríamos decir de la versión carlos de Mountain que oye bueno, son 70 podrían ser 80 si lo compréis el pack 50 el main, el, el, ¿cuál? Sí, sí. ¿cuál Julio? el Forbidden el, West el, por vida en West costaba, costaba 70 euros. Yo os digo que la media aquí, ¿no? si, si hacemos la media, nos sale a 37,08 euros de media el juego. Y por, por comparar con otra con, o sea, con otra plataforma, por ejemplo, Star Wars tales en Quest te cuesta completo 35 euros y en PlayStation Viardos te va a costar 50 euros. Es verdad que es una enhance de edición, ¿no? Y bueno, ya veremos. <risa> Ver, que Todas son en Sony PlayStation o sea, todo... siempre ha tenido unos precios un poquito más caros que cualquier otra tienda Igual que Quest, Meta tiene más caro que Steam Es así Precios en Precision mm. En general los productos Sony tienen un sobreprecio en todo Les gustan sus cosas propietarias y exclusivas ¿eh? Claro, pero... Es así a ver, lo eso bueno de sí. Sony es que siempre tiene muchas rebajas, con, o sea, siempre hay sí, sí. muchas rebajas, muchas más que de Steam, creo, ¿eh? Porque están por tres, cosas, oh. venga, las rebajas del no sé qué, del Mira, indie, de, de, de, de no sé qué, de no sé cuánto, de, de, de los japoneses. la de, de, ¿no de PlayStation es, es rebajas permanentes, también habrá noticia mañana de rebajas en PlayStation. <risa> <risa> Pero por sí, eso, igual, una cosa que no me gustaba, Plus y esas cosas. que yo supongo que depende <risa> de los desarrolladores, acordaros que Skyrim... O sea, no sé cuándo lo hablamos y seguro que lo miro ahora Y todavía sigue valiendo 70 pavos Skyrim VR pero Y si sí, es verdad, siempre salen muchas rebajas De que luego lo bajan a 10 euros O 10 y algo, pero claro pero porque Hay algunos sí. que no bajan nunca Exacto, es que es eso lo que no me mola Pero bueno, eh, y luego acordaros Que no, no quiero ser tampoco aquí en negativo Porque yo la verdad es que seguramente acabe comprándome Playstation VR 2 también Y tengo Playstation VR 1 Pero oye, luego también Y esto es una cosa de las consolas Tienes que pagar para jugar online, acordaros también, esto no... O sea, si queréis jugar online tenéis que pagar PlayStation Plus. Retr si Retráctate tus palabras, Ramón, de Elder Scrolls 5 Skyrim VR tiene un 75% de rebaja y está solo a ah, 17,49. Pero, pero es que es el precio tendría es que valer pasar. ya siempre. Joder, es que... Ya. <risa> es que <risa> luego cuando se pase la oferta... El precio oficial no así tiene o sea, más venta, supongo que, que Skyrim VR, su precio oficial en casi 2023 sea 70 pavos es decir, igual que Horizon Call of the Mountain tiene tela, ¿eh? Tiene tela. yo es que no lo entiendo, la verdad pero bueno, eso es Bethesda, ¿no? <risa> que hará <en> Microsoft, ¿no? <risa> sí. a mí es que me encanta Skyrim, o sea, yo considero que, que hay que pagar ese... <risa> sí. pues a mí no. pues yo me lo juego en, ah, no, eh, ah, yo lo me juego en plano mi juego ya, preferido Nintendo. casi, de... <risa> veces en vr y no sí, sí, es curioso bueno, que es curioso, es... Que, es curioso <risa> que el fargo el ultra que es juego de lanzamiento no esté disponible todavía ni sepamos precio ni nada para reservar pues, es, es que poder, hemos visto muy de poco esos, de ese juego ¿eh? ya. Oye, pues tiene que salir el 22 de febrero ¿eh? o sea, uh -huh. de esa lista salen casi todos el 22 de febrero o, o todos ¿eh? de hecho conocemos ya como 20 juegos de lanzamiento y que creo que conocemos ya todos los juegos de lanzamiento ah, de es un vr a mí este juego me llama un puñado, vale, me llama mucho, pero pero no lo suficiente. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas, no. O sea, si tú ya tienes PCVR o, o Quest, bueno, bueno, más bien PCVR por, por el tema de, de gráficos mejores, no. A mí de momento la consola no me la venden así con con, con solo Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, Switchback VR. No. Me refiero de, de exclusivos, ¿eh? Que solo vaya a estar en esta sí, plataforma. Sí. A Está mí claro. desde luego que no me lo venden, porque Resident Evil Villa, vale, sí, es un mod y tal, pero pero ya lo he jugado, ¿no? En VR. Mm. Eh, entonces, pues, ese, ese punto de ahí creo que hace falta algo más, pero yo creo, y quiero saber lo que opináis vosotros, que yo creo que Sony no, no va a meter, a de momento de entrada, más el acelerador. Yo creo que va a ser un poco ahí... Julio, destápate. Pues, a ver, el Horizon Call of the Mountain... Horizon es de mis sagas preferidas, o sea, <ríe> no sé cuántas horas le he echado, eh, supuestamente el Horizon Forbidden West dura 40 horas y yo llevo 90, o sea, para que os hagáis una idea de, de, de lo fan que soy del juego, ¿no? Pues, ya solo por eso, <ríe> solo por ese juego, yo, de verdad, sí. Sí, sí que y, entiendo, si yo pasta, nada más que me por Half-Life Alice fue cuando formate mi ordenado y lo puse todo a punto y con un IP del compón, sí, porque vaya. siempre me ha gustado la saga Half-Life. Y si me, si me anunciara ahora que, que, oye, que ojalá que de aquí a los tres meses que quedan tengáis un pelotazo. Para mí, el pelotazo que me haría vamos, tirarle el dinero, como se dice, ¿no? El Satapan, ¿no? Este, el meme este. Pues sería el Metal Gear Solid Remake VR. Vamos, les tiraba el dinero ya, o sea, lo compraba ya. O sea, hacía la reserva ya. O ¿no? un Selen Sí, pero menos. Te lo digo porque bueno. es un juego que, que yo he jugado mucho en su día, ¿no? Con PlayStation 1 y tengo A Julio le han vendido el visor por el Horizon Que es su saga favorita Yo estoy atascado en, la, en el Forbidden West Y voy a tirar la consola por la ventana Como no me mate un puñetero dinosaurio gigante Que me está volviendo loco No es de mis sagas favoritas Se me hace un poco bola Y aún así me he comprado PlayStation VR 2 con, bueno, con el pack Con, con, el con Recon, un GTA VR posiblemente también como dicen hecha. Pero <risa> a mí, de los ni, modernos. Sí. Ni a mí ni a la gente en general que estoy leyendo en todos los hilos le están vendiendo PlayStation VR2 con los juegos que han presentado hasta ahora. El, el, la sensación general es de, de que no engancha. Aparte de que del precio caro. Son juegos que si ya te gusta la VR, ya los has jugado en otras plataformas. Y si no tienes, y si te querías introducir en la VR. Pues no creo que cosas como Tentacular o Cities VR van a ser las que te digan... Venga, me voy a comprar una PlayStation de 500 euros o 550 y un visor de 600. Hace falta títulos potentes de, de estudios de Sony porque de terceros no creo que vayan a llegar. Y la verdad es que teniendo en cuenta lo poquito que ha salido para PlayStation 5... Sí, pero... pues no sé qué esperanzas ¿Qué? se pueden tener en que, en que haya estudios potentes de Sony... Es que la, para de la, la única cosa que tiene sentido es lo que supuestamente se rumoreaba de los juegos híbridos Porque si tú, Sony, estás compitiendo sí. con Microsoft, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y con Nintendo, entre comillas eh, En el mundo de las consolas, de juegos planos Pues no puedes dedicar muchos recursos a hacer juegos exclusivos de VR Pero, ¿y si coges tus juegos que ya has hecho en plano y los adaptas a la VR? Que es lo que hablábamos, o sea tanto sí, God of War y, el y tal nivel Vintage, El, el Resident Evil claro. 4 Remake Pues con eso God sí VR, Dios God of War en VR, Dios joder, de, danos VR eso que... o sea, yo, A ver, God, todo God es of War en VR y... Eso es un buen de consolas Y no juego yo ninguno de la saga Lo intenté con el, no sé con cuál de ellos Si hay 15 ya O Uncharted también, <risa> o Uncharted en primera persona Y yo qué sé El 4 a mí o... me flipa ¿Sí? Y el 3, el 3 está y, también y... genial pero aparte de, esas, aparte de soñar con eso con un God of War en VR a mí lo que me falta es un Astrobot Bot 2 VR me falta un Farpoint mm. 2 en VR y no Joder. parece que vaya sí. a verlo y estaría muy guay que que, sacasen, que fuesen saliendo también eh, actualizaciones de los juegos de PSVR 1 que, es, que hay juegos, hay juegazos de PSVR 1 a PSVR 2 con Joder. mejores gráficos a ser, o, a, a ser, a hacer ser posible, posible gratis nuevos. Sí, no, yo sí. si lo hacen a ellos, si son de juego de ellos, me imagino que serán gratis. Eh, <risa> Hasta era. ahora. Bueno, ¿no? el, el, el, el God of War cobraron 10 euros por pasarlo de PlayStation 4 a PlayStation 5, creo recordar, que no estoy yo muy al tanto de los juegos planos, pero creo que cobraron 10 euros por la mejora. No? Ese, Sony, o sea, es que es PlayStation, son peseteros, o sea, bueno, son peseteros, Nintendo ni <risa> te cuento, que no es por meterme con PlayStation, pero... No sé, mod, mod UR, que un mods VR de, de pago. A ver, el juego híbrido de PC se supone que no sería un modo VR, de, o sea, quiero decir, sería algo con, con una calidad mínima, digo yo, joder, por ejemplo, el Doom que vimos VFR, no, perdón, VFR, no, el Doom VR, el Doom 3 VR, que hicieron los de, no me acuerdo la empresa, pero estos del juego este de buceo, los que hicieron el juego de buceo, que hicieron el port. Ah, eh, joder, hay juegos que encajan perfectamente y que, vale, hay ciertas mecánicas que están limitadas No son en VR todo lo que podríamos esperar de esa interacción, como visto antes Lona y haciendo cosas O Half-Life y todos estos juegos que aprovechan bien las mecánicas y que nos gustan Pero, joder, yo o sea, perdón ya que habla así, pero es que verdad Hay veces no, pero... que uno prefiere limitar, yo al menos prefiero en alguna, en alguna ocasión limitarme ciertas, ciertas mecánicas pero tener una calidad ahí con doblaje español y una producción... Tenemos, triple el, ejemplo, tenemos el ejemplo de Hitman 3, ¿no? Que encima hizo jugable el, el 2 y el 1. Claro, claro. Eh, o sea, o sea, yo, yo, ese es un juego híbrido que en VR, estoy hablando de PlayStation VR, eh, pues, pues bueno, tenías una inter unas interacciones limitadas con los, con los mandos, pero bueno, pero wow, funcionaba muy bien. Lo sacaron en PC y funcionó la cosa regular... Pero aún así te quedas con la boca abierta simplemente por los gráficos y poder estar ahí. Pues ese tipo de juegos, que hay un puñado, no, y no son tan son difíciles de adaptar a la VR y más ahora a esta VR con unos mandos que son de los de verdad, es decir, con sus hmm. sticks, sus botoncitos, que es que ahora es mucho más fácil que, que cuando estaban los move por sí, ahí sí. dando la data. Es que yo sí que creo pero que va a, a haber juegos híbridos. No, puede ser de tan momento... difícil. Hace un poco sospechar también el hecho de que la publicidad sea tan sosa o escasa. O sea, no le están dando como una bueno, importancia... Pero bueno, puede que luego cuando es, tenga es, más... Casa... Es, es, es un poco raro todo. No sé si es por la pandemia, por la falta de chips que les ha pillado con el pie cambiado, pero es un poco raro que anunciaran hace dos años los mandos, luego un poquito el visor, que no haya habido un evento especial para anunciarlo, que vaya a salir en febrero. En febrero. Pues si estamos en febrero a dos velas, que ya nos hemos gastado la rebaja rebajas de... Tú, Prima, ¿Tú piensas que todo ahora lo, mismo? Bro. O sea, la, la gente que va a reservar, ¿no? Sabe que va a poder jugar a After the Al Breaker, Tide Breaker, Cities VR, Combinion High, Demeo, Firewall Ultra, Hello Neighbor, Sergio rescue Horizon, Carlos de Monta, Jurassic World After Kayak VR, que también se habla de que podría llegar, No Man's Sky, sí, calla, oh, Pistol no. Whip, Resident Evil Village, Star Wars, El tales Front of the Galaxy, Swarman, tentacular The Dark Pitcher, Sweetback VR, The Light Brigade, X8 y Zenith. Eso es lo que más o menos está confirmado de lanzamiento. El, el, el Kayak VR han dicho este fin de semana en Twitter que van a intentar llegar el día 22. A lo mejor no consiguen llegar para ser juego de lanzamiento, pero que sale el PSVR 2 seguro y vamos, y pronto. O sea, si no es el día 22 de febrero, sí. será el 1 de marzo. Sí, sí, sí, sí. Vale que muchos juegos ya los hemos podido jugar en otras plataformas, pero en verdad son... Puñado de juegos que hay de VR Que un usuario nuevo se va, Que se va a encontrar y tiene ese catálogo Que ya está bastante bien O sea, o sea es un catálogo ya, que más sí, sí. Hubiéramos deseado ¿no? en, el, en el comienzo de No, no, sí de está clarísimo que, que hay juegazos Y además, si, si no me equivoco Creo que los de, por ejemplo Para mí un juego que me gusta mucho es el Survive Con Cooperativo Y creo que por lo menos todos los alrededor lo, lo dicen que están trabajando en una versión de Playstation yo imagino que a esta altura es PlayStation VR 2 Y ese juego es la caña O sea, que, que a ver que, que joder, si es lo que decía, había varias varios Puntos de vista, uno del que ya está metido en la VR Que ya tiene PC Pues hombre, mira este visor Pues esperando algo que se lo venda ¿No? Para saltar Y el que está afuera, joder, o sea Los que sabemos lo que es la VR Pues yo si no, no tengo sé. nada es que me tiro de cabeza Para PlayStation VR 2, porque ahora sí que vas a tener Una calidad a la altura de tracking y de están diciendo, están diciendo en el chat, hasta ahora los que han pillado Playstation VR 2 son entusiastas de la VR, poquitos usuarios nuevos y ahí yo creo que tiene razón a los que estamos enganchados a la VR es que lo queremos todo y lo queremos probar todo y tiene, tiene toda la pinta que va a ser un buen visor Playstation VR 2 que salga obsoleto con cable y esas cosas vamos a dejarlo un poco entre comillas, va a ser un buen visor va a tener una calidad buena se van a poder jugar a grandes títulos en, en, en VR en ese visor, pero falta algo que rompa esa barrera de los que no, entran, no han entrado todavía en la VR desde luego con el precio no va a ser o sea, 600 euros es una barrera y grande entonces eso, falta un gozo jugar, falta un bueno, un Beat Saber, lo está diciendo Rojis, ¿de verdad ¿Qué? que no vamos a poder jugar a Beat Saber en PlayStation VR 2? Pues si eso fuera así, también cogería Meta y lo llevaría a pico ¿no? Yo creo que no lo van a sacar, la verdad O sea, pero han PC, dejado pero han dejado, VR 1. pero porque no estaba comprado todavía por Meta yeah. Entonces, claro, sí, ellos lo llevan me... a todas las plataformas Yo sí. creo que, que Meta ha comprado y mantiene las plataformas donde están los juegos pero no, yo, yo la verdad es que yo no lo creo, ¿eh? A menos que hagan un intercambio creo, ahí no. de igual que se ha venido Iron Man ahora a, a, a Gwen ¿no? Algún tipo de cosa así, ¿no? Bueno, bueno o sea, sí, ojalá. Ojalá. Hay... <risa> vale, Falis, un, un loneco, el loneco que está más que amortizado ya para meta, que no va a vender una copia más, por Dios, déjalo, un, que hagan un board para para Frisian. Sí. ¿sí? Con subtítulos o voces en español ya también para el otro, para la segunda parte. <risa> pero bueno pues no sé si... dice que vienen con Fresnel pero vienen con Fresnel mejoradas o eso dice Sony que sí, su, su patente ahí mejorada su patente que mejoraba los God Rage y todas esas cosas la patente que, que tapaba los bordecitos de la, del escalón de la lente para que es donde se produce realmente el, el, la dispersión de los rayos y lo que hace que se vea el glare ajá uh -huh le quitará algo de brillo también seguro pero y dicen y no viene con display por viene edita. con usb c <ríe> pues eso ya es, es, cuando es cuando, de la, es de las dudas. cuando lo tengamos ese y tengamos tal ya lo veremos lo del cable o sea si que ocurre de momento, pues, es lo que se lo que sabe, se conecta un cable frontal dentro, o sea, del front, o sea la parte frontal. Se, se, saben las medidas de la del, ¿Se saben las medidas del cable? Porque he visto algunas fotos en algunas ferias y en unos sitios parece más largo que en otros y no no, no, no, estoy, no estoy seguro de si se ha dicho la Pues a menos que en el, el manual ese viniera, oficial. ese que se filtró, el manual aquel, oficialmente no han dicho, no me, no me suena que hayan dicho del cable, lo que, hay que me he saltado, que me, me he adelantado. <risa> no me suena que hayan dicho eso. Pues espero que sea es largo. bien nos quedan cosas. Yo no lo quiero poner en el techo colgado. O sea, el cable, no lo quiero poner en medio. Metro. 10 metros, queremos 10 metros de cable. 10 6 5. Pues eso, que todas esas mínimo incógnitas seis. ya, ya las ya la veremos. O sea, yo imagino que de aquí a los 3 meses que quedan, pues alguna ya la, la irán resolviendo. Y espero que lleguen más juegos, más cosas, más, a, más que nos hagan ilusionarnos, ¿no? Yo creo que es la hora, ¿no?, de, de llegar a la comunidad, si os parece bien. Está. Vale. Comunidad, comunidad... Dejas ahí, Gabi. Si lo tengo, lo tengo, pero como está cerrando el chat abriendo... La comunidad, lo más leído es la oferta navideña de MetaQuest 2 con el Beat Saber y el Resident Evil 4 de regalo. La segunda más leída, o también de las más leídas, es la otra oferta, la de la competencia, la de Pico 4 con tres juegos de regalo. Y otra noticia de Pico es que se suponía que iba a comenzar el despliegue de la versión de software 5.2, pero parece que está todo el mundo esperando y que no llega, que no llega, que no llega. Uh -huh. Y el comentario destacado de la semana hace referencia a esta noticia de Pico 4 con tres juegos, es este de TheFostVR, VR. dice, yo no sé mucho de marketing, pero con esto han paralizado las ventas y después se le van a acumular los envíos de golpes, y ha quedado demostrado que la gestión de stock no es su fuerte. Por otro lado, no parece la mejor idea para tener contentos a los recientes compradores en estas etapas iniciales llenas de reviews y opiniones de usuarios. cierto. Las gafas a nivel de hardware muy buenas, pero a Pico le queda mucho por aprender para convertirse en una gran marca. No todo es hardware puntero y buen precio. Y si no, que mire cuánto valen las acciones de Apple. Pues sí, no todo es hardware, hace falta también software y hace falta un buen marketing y una página web donde se puedan ver las los, los juegos, juegos, las promociones los de juegos. Pico, que no haya que estar pendiente de, de, de Twitter, hacen falta juegos, porque de momento la tienda de Pico pues, vive de, de, de la de Quest y de Aplac y de SideQuest, y toda la razón de FOST no solo de hardware vive el hombre, ni la VR, hace falta software y hace falta marketing, hace falta saberlo vender. <risa> pues sí, que como estoy escribiendo en el chat, que ya estamos terminando, esto era lo último que teníamos preparado para hoy, así que nos vamos a ir a, aquí al centro muchas gracias por, por haber estado por aquí con nosotros en directo eh, muchas gracias Gaby muchas gracias Julio yo creo que el martes volveremos ahí eh, o sea me refiero, volveremos seguro el martes pero quiero decir que estará por aquí Oscar y tal y ya no ya veremos de qué va el programa del martes no, no tengo ni idea, igual que el jueves tampoco sea que a qué jugaremos No sé, Se han salido muchas cosas, será lo, notarán una key No sé, qué pasará El tiempo, tiempo ya, ya os diremos jueves hay estrenos ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué llega el jueves? Pues que hay estrenos, todos los jueves hay estrenos Bueno, pues como Pero dices 500. Ya ya veremos que, que luego Gaby vendemos ahí pero luego no, no o sea no <risa> Hostia, el jueves pasado vino de todo eso está claro, bueno lo dicho muchas gracias Robiano, muchas gracias Gaby muchas gracias Julio y ahora sí que pero, voy ¿Otra? voy cerrando por aquí si sí, me aclaro <risa> no, ya me aclaro sabes que simple. voy a cantar eh venga ahora sí lo tengo otro lado hasta luego